Y obligaciones de sus cargos. Luis. A comprometerme en esta situación tan especial de unirnos todos porque es un momento de unidad en la República Dominicana sin colores políticos, de enfrentar el coronavirus que está acabando con la vida del mundo, del dominicano, y está mermando y limitando fundamentalmente a la clase pobre a muchas limitaciones. Y yo pretendo, junto con todos, unirnos, también a lo que están luchando eh, las autoridades de salud pública para hacer un bloque de trabajo para erradicar el COVID-19 de la República Dominicana, de San Francisco fundamentalmente y de todo el mundo.